La, mis hermanos, cristianos en la gloria de la fe que conquista siempre, dando las buenas nuevas del reino del cielo. Esta semana el Señor nos trae una palabra maravillosa que nos ha titulado ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y es por eso que el Señor nos lleva al libro de Hechos, capítulo 16, del versículo el 11 en adelante, cuando Pablo y Silas son encarcelados en Filipos. Y te voy, a, te voy a resumir la historia. Esta historia es cuando eh, una mujer... Tenía un espíritu de adivinación y esta mujer decía, estos son los siervos de altis, del Dios Altísimo que están uh, propagando uh, las buenas nuevas del reino de los cielos. Llegó un punto que Pablo dijo, ya no más, detente, lo reprendió y sus amos se pusieron enojados porque se les acabó el negocio. Entonces los acusaron, los acusaron ante las autoridades y ellos decidieron apresarlos y cuando estaban presos, a medianoche, ellos comenzaron a cantar que yo, yo siento que esa oración fue poderosa, porque esa oración fue tan poderosa que las mismas paredes, hasta las cadenas de los, de, de los presos fueron sueltas y las paredes se derrumbaron. Y es por eso que en el, en el mismo capítulo 16, versículo 28, el Señor eh, nos dice que Pablo clamó a gran diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El, el, el que los cuidaba pensó que se habían escapado. Si se habían escapado, eh, te digo que a él lo hubiera matado. Y algo que quiero enfatizar de este capítulo, el versículo 30-31, que este hombre les dijo, y sacándole les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Repite conmigo, salvo. Y ellos respondieron en el versículo 31, ellos dijeron, creí en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. No dijo tú, Estados Unidos, tú, y Argentina, tú, Ucrania, Europa, allá hay gente, misioneros haciendo también las labores. Es decir, tú y tu casa, está diciendo el Señor para ser salvo. Entonces, aquí el Señor en las Escrituras, las palabras salvo y salvación, pues yo te, si te dice repetir sal, la palabra salvo, se refieren a la vida eterna, a una exaltación al Señor. La vida eterna, mis hermanos, consiste en conocer al Padre Celestial a Jesucristo y morar con ellos para siempre. Y cuando tú moras con ellos para siempre y anhelas cada día malo del Señor para ser salvo, debes de crear un lugar en el grado más alto del reino celestial. Mira que para complementar lo que te acaba de decir en el Evangelio, capítulo 17, versículo 3, lo que nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Una vez más, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Recordemos que ese, eh, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y por medio de Él, si conoces a Jesucristo, conoces al Padre, porque para mí, por el medio del Espíritu Santo, nos eh, está quitando esas ventas, porque esas ventas te están haciendo libres, mi hermano, de cristianos, en la gloria de la fe que conquista. También, otro ejemplo que nos pone el Señor es el Evangelio de Mateo, capítulo 19. Habla, aquí nos habla del joven rico, del versículo 16, cuando el, este joven le pregunta al Señor. Entonces vino uno y, de, y le dijo, maestro bueno, qué bien hay para tener la vida eterna. Y el Señor en el versículo 21 y 22 le dice que debe vender lo que tiene y dárselo a los pobres. Pero el triste se fue. Hay muchas personas que les tocan hoy en día la parte de dinero, la parte del ego, o otra parte que, le, que les duela para ser salvos, y se van tristes y dicen, ay, tengo que hacer eso para que realmente necesitas para ser salvo. Y más el ego, más el dinero les gana más que realmente morir a ese yo. Y es por eso que un salmo, el salmista en el capítulo 15, versículos 1 y 2, mira lo que nos dice, Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? El salmista le pregunta al Señor. ¿Quién murará en tu, en tu monte santo? Y mira lo que responde el Señor: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Una vez más, tú reconoces a Jesucristo como tu Señor, debes estar en integridad, debes de ser justo y tu corazón debe decir verdad. No puede salir de este corazón. Cuando lo que sale del corazón, recuerda que va a salir de, de estos labios, no puede salir verdad y mentira. Un ejemplo que te puedo dar el Señor Jesucristo. Lo vendieron. Eh, lo negaron. Y... Pero Él se mantuvo en una promesa. La promesa del Padre. Que lo iba a salvar. Y es la promesa que te está diciendo el Señor en, en esta semana. El Señor te dio de una promesa que tú y tu casa serán salvos. Que van a conocer al Señor en el nombre poderoso de Jesucristo. Pero debe haber una integridad, una justicia y una verdad en tu corazón. En el nombre poderoso de Jesucristo. Eh, recordemos también que hay otra pregunta que muchas personas se hacen y el Espíritu Santo me inquietaba. Si mueres sin estar bien con Dios, ¿qué pasaría? Mira que el Señor lo lleva según antes capítulo 1, versículo 8 y 9, que nos dice en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mira lo que nos está diciendo. ¿Tú quieres crear un lugar en el grado más alto del reino celestial? Te dirás claro que sí. Entonces eh, para, para ser salvo debes una vez más ser íntegro, ser justo y tener un corazón lleno de verdad. Y la respuesta está en, Juan, en el Evangelio Juan 3, 16, de Juan 3.16 porque tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no se pierda más, tenga vida eterna. Es lo que te está diciendo. Y en ese mismo capítulo, mis hermanos de Cristianos en la gloria, querido, querido amigo, que nos ves por primera vez, bienvenidos una vez más. En el capítulo 3 del versículo 1 en adelante nos habla cuando Jesús estaba hablando con Nicodemo y, y, y el Señor Jesús le, le respondía a algunas preguntas que le hacía Nicodemo. Eh, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo?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 Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, mis hermanos. Mira que el Señor nos está hablando claramente en su palabra, en el nombre poderoso de Jesucristo. Es por eso que el Señor quiere llegar a lo más profundo de tu corazón, a lo más profundo de tu vida. Y te está hablando diciéndote, aquí estoy. Eh, esto es lo que necesitas hacer, salvo, reconocerme. Uh, reconocerme y el que no naciere de, de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Son cosas fáciles y posibles? No creo. No creo. No creo porque el Señor está haciendo una, algo, algo maravilloso en tu vida, algo maravilloso en tu corazón, mis hermanos. Que mis una gloria querido oyente eh, de la fe que conquista. Y mira que el Señor también nos, nos pone un ejemplo grande y maravilloso, mis hermanos, que nos habla de eh, en Efesios capítulo 2. Eh, versículo 8 y 9, que somos uh, salvos por gracia, porque eh, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios. Entonces, me, algunos dirán, pero yo hago obras. Entonces, te va a poner un ejemplo. Es por ejemplo, un ladrón que es un buen esposo, eh, pero roba. Es, es buen esposo, le da cosas a su esposa, trata bien, pero roba. El condenado necesita un indulto inmerecido, una gracia extraordinaria que sea a la vez legal. Necesita ser juzgado, no por obras, sino por esa gracia. Que realmente no sea ladrón, pero que sea, un, que sea una vez más justo, sea íntegro y en su corazón ya haya verdad. Es lo que nos dice el Señor Grande eres, poderoso eres, Señor, mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial. Mira aquí en Romanos, capítulo 5, versículo 8, el Señor nos dice, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores». Escucha esto, «Cristo murió por nosotros». ¡Wow! ¡Qué palabra maravillosa! Mira, «Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros». Ese precio ya fue pagado, mis hermanos cristianos en la gloria. Es maravilloso. Y en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, nos dice: Yo, yo te digo, toma apuntes, Memorízate este versículo. Cuando Jesús hubo tomado el, vin, el, el vinagre, dijo: Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ese consumado es significa que la deuda judicial ante Dios del, del pecado haya sido pagada, cancelada. Mi hermano, que usamos en la gloria, querido oyente. Gracias a Dios por la obra de, de nuestro amado Jesucristo a, a nuestro favor. Y, en, y algo que nos dice el Señor en 1 Corintios capítulo 6, del versículo 9 en adelante nos dice, No sabéis que los injustos no her heredarán el reino de los cielos, no hay ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adultos, ni los afaminados, ni los que echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Entonces, la palabra es bien clara. Nos está hablando que debemos de profundizarla, debemos reconocer a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Debemos de entender realmente que para ser de nuevo debemos de hacer nuevos en el Espíritu, en el nombre poderoso de Jesucristo, eh, reconocer que, como le decía a Nicodemo, el eh, que no naciera de agua y el Espíritu no puede entrar en el, en el reino de Dios. Entonces, mis hermanos de Cristo, ya para terminar aquí, este hermoso, este hermoso como tú llames, emisión devocional, eh, Marcos 1.15, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos, y cree en el Evangelio. Yo creo en el Evangelio. Y porque creo en él, yo anhelo que tú también lo creas. Así tú y tu casa serán salvos. Como le decía Pablo y Silas a este hombre. Y que la vida eterna consiste una vez más en conocer a nuestro Padre Celestial y al Hijo. Al momento que tú conozcas al Hijo, vas a conocer al Padre. ¿Van a haber momentos que tú dices que quieres desfallecer? Claro que sí. A todos nos pasa. Uh, el que diga que no, eh, perdona como lo diga, será un mentiroso. Pero siempre dándole la gloria y la honra. Que no seamos como ese joven rico que nos habla en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 19, en versículo del 16 adelante, que cuando, nos di, que cuando el Señor diga, tienes que morir a esto, tienes que dejar esto, no te pongas triste, sino di, Señor, en aquí, como decía el profeta de Isaías, voy adelante, esté dispuesto, Señor, a, como decía también eh, el apóstol Pablo a correr esa carrera y llegar a la meta, Señor. Bueno, mis hermanos, espero que esto se te haya servido de edificación, siempre, como te digo, de la gloria y la honra a nuestro hermano Padre Celestial. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, suscríbete, haz un clic en la campanita uh, para compartir esta buena, buena nuevas del Reino de los Cielos, también en Facebook, también en Twitter en nuestra página de, de gloria.com, baja nuestra aplicación de, en Google Play para compartir las buenas nuevas del reino de los cielos. No te quedes con esta palabra, compártela. Eh, ayuda a otras personas que sean salvas, porque a eso hemos venido, ir a ser discípulos. De pronto no tengas la capacidad de ir a otras naciones, o de pronto no puedes ir a otra vecindad porque no tienes el presupuesto para compartir la buena noticia del reino de los cielos. Pero si tú compartes estas palabras o las emisiones que tú veas de otros líderes que sean edificación, estamos ganando almas para el reino de los cielos. Bueno, nos veremos en otra emisión más, aquí en la fe que conquista. Bendiciones y recuerda que estamos en la gloria para hablar de Dios.